trasladar la enorme preocupación que nos genera la situación que se pueda dar en las próximas horas, así como aquellos eh, entornos que se han visto perjudicados de forma, eh, de forma dolorosísima y difícilmente recuperable a corto plazo. Eh, en segundo lugar, eh, como no podía ser de otra manera, trasladar la felicitación, la consideración y el absoluto apoyo de mi fuerza política. A, a las Administraciones que están invirtiendo esfuerzo, en la, en el, primero en el control y luego en la extinción de, del incendio, al dispositivo Infoca, a la UME, a la Consejería de Medio Ambiente eh, y a, al Ministerio en este caso.